Coradín, que tuvo programa aquí en Telenor y que creó un nombre. Y él es estudiante de medicina, señor. Y esto sí es penoso. Coradín, un muchacho que quiere superarse. Que, porque ya una persona que no es un jovencito, sino con... No es viejo, pero una persona ya que pudiera estar tranquilo y él quiere... Prepararse con una carrera y está estudiando medicina Y lo dice el amigo Coradin que él y 18 personas más eh, No van a poder entrar al internado en el hospital San Vicente de Paul Porque esta señora se opone a que se utilice la, el hospital San Vicente de Paul Que es la directora de, miren aquí Va vamos a contestar esta llamada primero Bu buena tarde. Buenas tardes sí. Buenas tardes Buenas tardes Se le habla de aquí de la peña Ah, dígame Que, está que estamos todos secos. Están no, secos No tenemos agua Aquí de la peña Ya vamos a tener un mes sin agua Vamos a ver qué van a hacer con nosotros Pero yo entiendo Que el director de INAPA a nivel comercial, es de la peña. ¿Y qué pasa que no se preocupa y que la peña haya agua? Te están cobrando 200 pesos y agua ninguna. Oigan, atención, Inapa. En la peña tienen varios días que no tienen agua. Ya, ya eh, ellos, ellos ven el programa. Ellos ven el programa y esa denuncia ya está, eh, está allá. Eh, bueno, entonces miren, miren esto, señores la directora de la Escuela de Medicina de la UAS no permite que estudiantes de la carrera puedan entrar al internado habiendo cupo en el Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís y dijo que ni que se arrodillen, mandará 18 estudiantes al internado. Eh, o sea que es una cosa increíble. Miren aquí. Miren, miren, miren, este es la, la, la Rocío Caridad. Rocío Caridad se opone a que los estudiantes de medicina del de Centro Universitario Regional de Nordeste, Recinto San Francisco de Macorís, utilicen, miren lo que ellos le ponen aquí, apaga sueños eh, y dentro de ese grupo de estudiantes está el amigo Coradín, Wandy Coradín, entonces yo me solidarizo con la petición y eso es un crimen, en el momento que un grupo de estudiantes dicen ellos que si no acuden ahora, este año, van a, tener, van a tener que esperar un año más y ese año sería perdido. Qué lamentable, señores. Qué lamentable. Bueno, señores, y continuó la operación Falcón o Falcon, donde varias bombas de gasolinas, villas. Ahí usted vio man, a Dianabel Gómez. Esposada cuando la llevaban. Pero que esta muchacha es loca. Yo vi una entrevista de un programa de eso de la capital de Farándula, donde ella decía, pero ella es el cuchillo, ella, que ella era dealer y socia de un dealer y que ella. Pero a veces. Pero a mí me dio pena cuando yo vi a muchacha. Pero es que no hay cerebro. Buenas tardes buena Omar. Sí. Omar, mira, aquí en la Caperusa Segunda hay 11 días sin agua, en la calle I, Caperusa Segunda, 11 días sin agua. Omar. En la Caperusa Segunda, 11 días sin agua, atención, Inapa. 11 días sin agua, en A esta calle. Pero que por calle. ahí, y qué raro. Ah, ¿Eh? que sepa, increíble. Eh, eh, 11 días, atención, Inapa. Bueno, pero Inapa va, va hay que cerrarlo. Porque ¿cómo es posible que en un sitio, en medio de esta sequía y de este calor tan agobiante, un sector tan importante como Caperuza II tenga 11 días sin agua? La Peña, tanto día. Atención Inapa, pónganse la pila, pónganse la pila, porque Inapa está para resolver el problema del agua, y Inapa está para darle respuesta. Tan sencillo como eso. Bueno, le decía que hoy en el Palacio de Justicia de Santiago Llevaron esposado al grupo de imputados y de acusados eh, Bueno, se está diciendo Se está diciendo que el diputado Miguel Gutiérrez Aquel que atraparon en Miami Diputado del PRM por Santiago Es el que está cantando la Fiscalía de Estados Unidos pospuso el caso de Miguel Gutiérrez para el 2022. Parece que para darle tiempo que este hombre, porque que la justicia norteamericana así que actúa, eh, si la persona comienza a delatar y a, a desmontar conexiones de narcotráfico, de lavado de activos, y comienza a colaborar y a dar informaciones, informaciones. no hay que que usted dé una información y que después ellos no puedan comprobar lo que usted está diciendo, son informaciones concretas. Bueno, la verdad es que han caído unos peces gordos como hacía tiempo, bueno, aquí no se conoce otro caso, igual donde tantos peces gordos, millones de dólares han encontrado han encontrado eh, eh, villas, edificios de apartamentos, propiedades inmobiliarias, bombas de gasolina. Ayer incluso en Miche cerraron una bomba y aquí eh, dos estaciones. Eh, bueno, y la verdad es que es un poder. Pero oigan lo siguiente. El señor Juan Maldonado había andado tres partidos los tres partidos históricos había sido del PLD del PRD para el PRM oigan esto lo que indica lo que yo dije ayer y lo que dice el editorial del periódico Listín Diario esta partidocracia está contaminada Entonces, esta, pero yo le he dicho siempre eso porque es que no hay este eh, un filtro como lo he dicho siempre, un hombre serio aquí en este país, miren y lo peor del caso, miren por ejemplo el caso de este señor, este había estado preso por narcotráfico y droga, y ahora parece, en, en, en, en, estaba suelto, pero ese señor había estado eh, en otras ocasiones, entonces eh, son de las cosas de la justicia de la República Dominicana, que usted encuentra una persona que ha estado involucrado en varios casos de narcotráfico, pero no en casos chiquitos, en casos grandes. Esto si usted lo encuentra después en otro caso, es igual que criminales, eh, fulanito de tal, con tanta ficha que mató a tanto, a tanto, y usted lo ve suelto matando a otra gente. Eso nada más se ve en este país, porque en un país de verdad eso no, no es posible. Entonces, eh, el sistema de partido dominicano está seriamente lesionado. Yo tengo siglos hablando de eso, de que este sistema de partido ha sido eh, eh, bestialmente infiltrado porque los dueños de los partidos, porque así que hay que hablar de dueños, son dueños, ellos eh, por cuatro meten toda la gente,